Señores, inicio el espacio del día de hoy dándole seguimiento a la información que nos enteramos en el día de ayer, precisamente en la noche cuando se dio a conocer el fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía. Lamentable situación que nos enteramos precisamente cuando en la tarde del día de ayer ella estaba compartiendo en el Museo Trampolín, pero que ya en la noche fue trasladada específicamente a la Clínica Abreu, donde se dio a conocer que hubiese sufrido un infarto. Una situación que precisamente ella, a sus 82 años de edad, es primera dama de la República Rosa Altagracia, Eulogia Gómez Arias de Mejía, esposa del ex presidente Hipólito Mejía, precisamente se daba a conocer que sufrió un infarto fulminante. Durante una actividad en el Museo Trampolín, que ella estuvo compartiendo en la tarde, pero ya en la noche, se dio a conocer esta información que hubiese sido trasladada desde su casa a la clínica Abreu. Precisamente ella muy conocida como Doña Rosa, Doña Rosa como todas las conocían, esa dama que siempre con ese trato distinguido y afable para todas las personas que se acercaban a ella. Señores, cuando fue trasladada allí a la clínica Abreu, informa el doctor José Joaquín Puello que hicieron todos los esfuerzos para reavivarla que reavivarla, pero cuando había sufrido el infarto, señores, había sufrido mucho su corazón y no fue posible permanecer. A este lugar recordamos que en el día de ayer acudieron diferentes familias y amigos del ex presidente Hipólito Mejía, pero también dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno. Allí pudimos ver nosotros a Carolina Mejía, a su hija, la alcaldesa del distrito, al ex presidente Hipólito Mejía, a su nieto Juan Garrigó y todas las demás personalidades que estuvieron allí. Toña Rosa, una dama que yo puedo decir que la traté no hacía tanto cuando estuvimos compartiendo a finales del pasado año lo que fue la presentación del libro Sabores y Saber, una actividad que estuvo organizando la alcaldía del Distrito Nacional conjuntamente con la Embajada de Ecuador, donde se presentaron platos con condiciones similares a los dominicanos, también a los platos que se realizan en Ecuador. Vimos cómo Doña Rosa allí compartía, ustedes verán, hay algunas imágenes, y ella misma, de manera muy dispuesta, le pedía al cheque por favor le dedicara su libro a ella también. Un acto donde pudimos nosotros nuevamente tener ese trato, esa cercanía con Doña Rosa, y reiterar siempre ese trato distinguido. Una gran dama que en su condición de cuando fue primera dama siempre estuvo dedicada al servicio. Yo puedo decir, puedo decir, que en comunidades apartadas como Sierra Prieta y Yamazá, yo veía que ella enviaba siempre para allá unas cubetas con alimentos para los que más lo necesitaban, para los que menos podían, esa doña Rosa, una doña Rosa que asume nuevamente la condición de primera dama, porque cuando el doctor Balaguer estuvo en la presidencia no tenía pareja, ya cuando llega el doctor Leonel Fernández tampoco tenía pareja y esto fue reinstaurado nuevamente cuando el presidente Hipólito Mejía asume la presidencia de la república y doña Rosa es nuevamente posesionada como la primera dama de la república, doña Rosa Gómez de Mejía. Nosotros expresar nuestro sentimiento para la familia del expresidente Hipólito Mejía, su hija Carolina, la alcaldesa del Distrito Nacional, su hijo Juan Hipólito y los demás hijos y los nietos de esta gran familia del expresidente Hipólito Mejía, señores. Importantes personalidades expresaron en el día de ayer: el presidente de la República, Luis Abinader, a través de su cuenta de Twitter, expresaba un mensaje de dolor y uniéndose a lo que atravesaba la familia y pidiendo que Dios la pudiera llevar a un buen lugar. Otras personalidades que en el día de hoy se dieron cita, donde a partir de las 2 de la tarde en, en la capilla de Jardín Memorial fue expuesto el cuerpo sin vida de Doña Rosa Gómez de Mejía, donde allí también se le dará ya cristiana sepultura en el día de mañana. Una gran mujer, la sociedad dominicana, pierde a una gran dama, Doña Rosa Gómez de Mejía. Es lamentable una situación de este tipo tener que compartirla, pero es un gran dolor para la sociedad República Dominicana. Nosotros sabemos que por su obra y su trayectoria, Doña Rosa tiene un buen lugar. Personalidad expresando su dolor en el día de hoy, estuvo el expresidente Danilo Medina. El expresidente Danilo Medina estuvo allí en la funeraria del Jardín Memorial para expresar ese sentimiento y pidió oración por la familia, Pidió oración por la familia porque sabe lo que es perder a su madre ante esta situación y una gran dama como doña Rosa Gómez de Mejía. Otras personalidades también han expresado sus sentimientos. Ahora, lo que no puede faltar en todo esto es la esencia del expresidente Hipólito Mejía. Ese expresidente que todos conocemos, Hipólito Mejía, se estuvo expresando. Precisamente en la mañana cuando salía hacia la funeraria, fue abordado por la prensa, pero también por algunas de las personas que asistieron allí, y uno de manera muy, muy, muy dolida decía, doña Rosa y todo eso, y él. Hipólito no escatimó no, no esfuerzo para expresar lo que es el Hipólito que todos conocemos. Escuchen lo que le dijo Hipólito a una de las personas en medio de esa situación. primo segundo, wow una familia que tú sabes que significa para ella. Una dama ejemplar, Doña Rosa, y humilde. Muy bien, Yo la Popol, tengo en la gloria. A mi mamá. A mi mamá. valores. Yo voy a llegar allá a ver cómo va la preparativa, porque no teníamos ni siquiera. Escucharon eso. Con esa alegría y con ese trato, todos tenemos que recordar a Doña Rosa por la esposa del expresidente Hipólito Mejía y esa gran dama y ese gran ser humano que fue aquí en la tierra. Pedir nosotros conformidad a sus familiares, que Dios sabemos que la va a coger en su santo seno y la tiene en un buen lugar. Nosotros desde esta tierra mantener vivo el recuerdo y la esencia de lo que fue Doña Rosa Gómez de Mejía, un gran ser humano, una gran mujer que ha perdido República Dominicana. Paz al alma de Doña Rosa Gómez de Mejía.